Muy buenas, soy DeltaRai, y bienvenidos al canal que os dará auténticas pesadillas. Bueno, no, realmente no, pero estoy en modo Halloween. Porque sí, Halloween está a la vuelta de la esquina, y quería traer un vídeo especial al canal. Lo cierto es que no soy muy de Halloween, pero, eh, estas cosas de vez en cuando yo creo que están bien. Para celebrar esta fiesta, de he hecho este top, el primero del canal... Recopilando los momentos más tenebrosos, terroríficos o escalofriantes en juegos de Nintendo. Seguro que mínimo uno de los puestos de la lista te han hecho sentir muy incómodo, especialmente si cuando lo viste eras un niño o muy joven. En mi caso, gran parte de estos momentos los he visto en esta situación. Antes de empezar con la lista, quiero decir que si alguno de los puestos no te asustó o te hizo sentir incómodo, enhorabuena, eres genial pero agradecería que no vinieras con el típico comentario de eso no da susto LOL o... cosas así, ¿vale? Quiero aclarar también que pongo juegos de Nintendo familiares o de grandes sagas propias de la gran N así que no esperéis ver juegos de terror como Eternal Darkness o algún Resident Evil porque entonces la lista sería muy sencilla de hacer Los puestos no están en orden de mayor a menor, no siguen un orden fijo También intento repetir sagas lo menos posible pero hubo algunos casos en los que simplemente no pude, ya sea porque son puestos que tengo que poner sí o sí, o cosas similares. Y por último, hay aviso de spoiler de algún que otro juego. Lo malo, que no puedo decir qué juego es, pero si llego a un momento en algún juego que veis que no habéis llegado a tal momento, si queréis, vaya, yo solo os, os aviso, saltáoslo, ¿vale? Así que, con todo esto, comenzamos. Número 1. El piano. Super Mario 64. Si tenía que empezar la lista con algo, era con esto. Es todo un clásico. En Super Mario 64, el salto del 3D del fontanero, hay un mundo en sí que podía haber estado en esta lista al completo. Una mansión encantada, gigante y laberíntica, que se burla de ti, con ojos que te siguen con la mirada, bus, libros... Y sillas flotantes que cargan contra ti Todo eso es una completa tontería si lo comparas con el piano Es fácil caer en esta trampa porque parece un piano normal Y tú te acercas porque tienes que coger la moneda roja que hay ahí cuando de repente el piano te ataca Te intenta comer para ser más claros, Con esos grandes colmillos que tiene Especialmente si eras joven cuando viste esto Recordarás este momento como algo terrorífico Número 2 los líderes de Zelda Ocarina of Time. Ah, de Ocarina of Time. No es el Zelda más tenebroso de la saga, pero también tiene sus cosas. Las mazmorras del pozo y el cementerio. Bongo Bongo, especialmente pensando en que su teoría es muy creíble. Quizá la traiga un día al canal. Y, sobre todo, Dead Hand. Pero si no he puesto Dead Hand, es básicamente porque solo aparece dos veces. Mientras que los Raiders son más habituales, pero igualmente terroríficos cada vez que aparecen. Si se describiesen de alguna forma, lo más rápido es decir que son zombies. Zombies que pegan unos buenos gritos y te paralizan cuando te miran. Y aprovechan para... Uh, bueno... No quiero ni saber qué es lo que hacen, sinceramente. Además, una vez que Ganondorf se hace con el control, todos los habitantes de la ciudadela son sustituidos por estos monstruos. Lo que la verdad es que no ayuda mucho. He especificado Karina Hoffstein por ser la aparición más destacable, pero también hay que dar honor a su aparición en Wind Waker. Iii, Jaegas, Earthbound, Modernos. Entramos ya en puestos pesados. De aquí en adelante todo es ya más relevante. La saga Modern es una engañosa. A primera vista parece una saga muy amistosa, entrañable y familiar, pero siempre esconde un lado tenebroso. Ya sea la historia, en los personajes, en cosas más ocultas o un poco de todo. Si no os queréis comer spoilers de Edfam, aunque yo ya he avisado, le recomiendo que os saltéis este puesto, si no será por vuestra responsabilidad. Os dejo unos segundos, ¿vale? ¿Ya? Bien, pues seguimos. Jaigas es el jefe final del juego y para enfrentarlo... Ness y sus amigos deben acceder a una máquina que transfiere sus almas a cuerpos robóticos. O sea, básicamente, muere. Una vez allí, pueden hacerle frente. ¿Qué es Yaigas? Parece ser una cara distorsionada sin una forma fija, gritando. Solo esto no ayuda, pero, además, durante la batalla dirá o aparecerán frases como Duele, Ness. Estoy... feliz. O al derrotarlo... Me siento... bien. Parece que la existencia de Jaigas ha estado llena de dolor y sufrimiento, y solo quería descansar. Número 4. La primera aparición de SA-X. Metroid Fusion. Metroid Fusion es el último juego en la cronología de Metroid, y fácilmente el más oscuro de ellos. No solo por su ambientación y su temática, sino por el SA-X. El Sha-X es una copia de Samus, sí, ostras más, originada por el Parásito-X. Esta cuenta con absolutamente todas las habilidades y el arsenal de la original. Podría poner perfectamente todo de ella en este puesto. ¿Y qué diablos lo voy a hacer? Pero la primera aparición no sirve para ver sin ningún tipo de diálogo, que debemos temerla y tener cuidado. Bueno, nos dirigimos por primera vez hacia el sector 1... La pared se rompe y ya ella aparece esa X. Mira hacia la pantalla y entonces se hace un primer plano de su cara. Casi como si de un zombie se tratase, con ojos vacíos. Pero como digo, todo en ella es destacable. Con esa X nos encontramos varias veces durante el juego, pero hasta el final no somos capaces de hacerle frente. Cada vez que la vemos, solo nos queda huir o escondernos. Somos presa fácil. Somos vulnerables a su rayo de hielo. No tenemos ninguna oportunidad. Si nos alcanza, será Game Over. Número 5. Elegía al vacío. Celda Mayoras Mask. No quería repetir saga, pero este puesto no podía faltar. Es un clasicazo y todo el mundo lo conocerá, pero es EL puesto de este top. Antes dije que Ocarina of Time no es el juego de celdas más oscuro. Ese puesto lo tiene Mayoras Mask. Y aunque podía poner bastantes cosas de este juego en el top, como el vendedor de máscaras o la luna cayendo sobre Termina, este es simplemente el más tenebroso. Durante su incursión en el cañón de Icana, Link debe enfrentar a su rey, Higos de Icana. Al vencerlo, este le enseña a Link a tocar la elegía al vacío, una canción que representa la muerte. Al tocarla aparecerá una estatua que se corresponde con la forma en la que estemos, y aunque todas son bastante escalofriantes, la más especial es la de Link humano, especialmente si pensamos en el significado de la melodía y que, en las demás formas, la estatua adoptará la forma de la persona de la que hayamos tomado la máscara, todos ellos muertos. Pero Link está vivo. ¿Qué representa su estatua? Cabe destacar que esta es la base de uno de los creepypastas más famosos de los videojuegos, Ben Drowner. Número 6. El río Estigiax, Super Paper Mario. Sinceramente, estuve a punto de no poner este puesto, pero creo que es demasiado bueno como para no ponerlo. Vamos a empezar porque, como ya sabréis, la saga Paper Mario se caracteriza por una temática alegre, como casi todos los puestos de este top. Super Paper Mario siguió con esta temática, dentro de lo que cabe. Hasta el capítulo 7, donde Dimentio literalmente mata a Mario y compañía, mandándolos a Masaka, el infierno básicamente. Aquí todo es mucho más tétrico, especialmente una vez se llega al río Stigiax, un río que Mario debe atravesar con la ayuda de Carol y su barca. Se puede nadar, pero es peligroso, porque el río está plagado de manos que tratarán de matar. Aún más, todo esto es una referencia directa al inframundo de la mitología clásica, donde para acceder a esta había que atravesar el río Estigia, pagando al barquero Caronte para evitar que las almas que habitaban el río te arrastraran. Esto ya es algo tétrico, pero esperad que ahora viene lo mejor. Si decides pegarte un chapuzón y bajas y bajas, cosa que, por cierto, es obligatorio para seguir la historia, eventualmente escucharás la música qué he puesto de fondo para este puesto. Una buena canción, ¿verdad? No olvidéis que este es un juego de Mario y que tiene Peggy 3. Número 7. El bosque y el supermercado. Pokémon. A pesar de su fama de ser una saga familiar e incluso infantil... ...los niños de mi clase en el colegio se reían de mí porque seguía jugando Pokémon, me acuerdo... La saga Pokémon tiene un gran número de momentos aterradores. Como no podía decidirme por uno y no quería repetir saga, he decidido hacer un 2 en 1. Estaréis contentos. El primero es bastante conocido y tiene que ver con Hypno, uno de los Pokémon más escalofriantes. Sus entradas en la Pokédex son bastante... raras. Mirad esta. Lleva un péndulo en la mano. Una vez, hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado. Una entrada algo extraña, ¿verdad? ¿Qué hizo con el niño? ¿Apareció alguna vez? ¿Es solo un caso aislado? Bueno, no, la verdad, no parece que sea un caso aislado. Porque en el mismo juego en el que aparece esta entrada, hay un evento obligatorio. En Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, en Isla Tera, tenemos que ir tras la pista de Pedrita, una niña que se ha perdido buscando llegamos al bosque vaya donde en lo más profundo se encuentra la niña que ha sido secuestrada por un himno al que enfrentamos por suerte no llegó a pasar nada pero qué pretendía hipno un momento muy oscuro desde luego esto llevó a los fans a especular sobre hipno y Nintendo no es que ayude demasiado ya que hipno cuenta con una línea de ropa oficial llamada slipper 097 en la que se ve al Pokémon llevando de la mano a un par de niños. Y repito, esto es oficial. La cantidad de creepypastas que hay sobre himno es bastante amplia. Y ahora voy a hablar del segundo, uno mucho más reciente, concretamente en Pokémon Sol y Luna. Si he decidido poner este, es por dos razones. Porque es un evento obligatorio también, y porque a pesar de que ya era mayorcito, lo pasé muy mal. Aunque también debo decir que soy bastante asustadizo. Vale, como sabréis, el sistema de gimnasios no está en este juego. En su lugar están las pruebas, que consisten en eventos en los que hay que hacer algo específico y en el que siempre tendremos que enfrentarnos a un Pokémon particularmente fuerte. En este caso, la prueba se desarrolla en un supermercado abandonado y tendremos que encontrar a este Pokémon y hacerle una foto. Así que, una vez entremos en el supermercado, tendremos que explorarlo entero en el modo foto para encontrar al Pokémon. Así encontraremos Gaslys, Hunters y Genjas. Pero lo malo llega al final. Llegamos a una habitación bastante pequeña en la que sentimos unos ojos mirándonos. La habitación está plagada de fotos y dibujos de niños con Pikachus. Incluso una foto de Ash, es curioso. Y cuando parece que no encuentras nada y te das la vuelta, te das cuenta de que hay un Mimikyu detrás tuya mirándote fijamente. Realmente no es gran cosa. Pero yo cuando lo jugué no me lo esperaba, sinceramente, y me llevé un buen susto. Para poner la guinda al acabar la prueba, Zarala te dirá que no hay ninguna habitación al fondo. De hecho, si vuelves, verás que la puerta ya no está. Hay muchas más cosas de Pokémon que podría poner en esta lista, pero de momento se quedan en esto. Número 8. El Requiem Oscuro. Sakiwiki en busca del tesoro de bárbaros. Ahora quizás Saki Wiki no sea un juego que conozcáis todo, pero esta lista no es de juegos populares, sino de momentos escalofriantes en juegos de Nintendo. Saki Wiki fue en su momento considerado uno de los mejores juegos de Wii. En él manejamos a un joven pirata y su monovolador en su búsqueda del... Bueno, del tesoro de bárbaros, como dice el título. Su aventura los lleva por una gran variedad de escenarios hasta que llegan al castillo de bárbaros. La primera fase de este mundo, entre comillas, se llama Requiem Oscuro. En un punto dado, damos con una fuente que esconde una piedra que es necesaria para progresar en el juego. La fuente tiene la forma de una niña que está dormida, hasta que hace sonar la campana de la mansión. Entonces se verá que la niña se despierta y... Mientras empieza a llorar, lo que parece ser, y quiero creer que no es, sangre, lanza un grito aterrador. Una vez más, quizás no sea tan aterrador como suene o parezca, pero estamos hablando de un juego dirigido principalmente a niños y que tiene un estilo muy desenfadado y caricaturesco. Estas cosas son lo último que te esperas en un juego así. Número 9. Muerto en vida. Animal Crossing. Y si vamos a hablar de un juego desenfadado y caricaturesco, tranquilo y demás, tenemos que hablar de Animal Crossing. El juego carece de historia, tú puedes hacer lo que quieras sin más limitación que cuidar del pueblo y pagar tus deudas. ¿En un juego así puede haber momentos tenebrosos? Pues lo cierto es que más de lo que pueda parecer. En el Animal Crossing original para GameCube, Podía llegar a ocurrir un evento que al que le haya pasado sin dudas recordará. Bien conocido es Reseteado y sus broncas por reiniciar las partidas, pero... ¿Qué pasa si reinicias el juego usando funciones en línea? La cosa es mucho peor que una bronca. Si estando en el pueblo de otro jugador online reinicias el juego, ya sea intencionalmente o por accidente, al juego le da igual eso... Al volver a iniciar el juego, todos tus objetos habrán desaparecido de tus bolsillos y tu cara habitual será reemplazada por la de un giroide. Dos ojos y una boca huecos totalmente y nada más, sin ninguna expresión. La situación empeora si pensamos en qué son los giroides. Habitualmente encontrados bajo tierra, están inspirados en las figuras Haniwa que se usaban en Japón durante el siglo VI a.C. en funerales. Se enterraban junto a los muertos para que éstos los acompañaran a la otra vida. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Hemos muerto? ¿Estamos en el limbo? Pues no hay una respuesta clara. Número 10. Zero Chu, Kirby 64 de Crystal Shards. Y una vez más hablo de un jefe final, repito, si no habéis terminado Kirby 64, saltaos, bueno, saltaos este puesto ya no porque es el último, pero bueno, que os lo saltéis, vaya. Kirby, al igual que Earthbound, aparenta ser un juego inocente y alegre, pero esconde una cara muy oscura. De hecho, si hay una saga dentro de Nintendo que contiene momentos muy oscuros, esa es Kirby. Hoy... Os hablo del que creo que es el momento más tenebroso, pero hay muchos, muchos más. En este caso se trata de la entrega de Nintendo 64, Kirby 64 de Crystal Shards. En el que unos extraños cristales están volviendo a los habitantes de Popstar en Malvados. Kirby, como siempre, acude a la ayuda para revertir la situación. Y el momento en cuestión está al final del juego, y se trata del jefe final secreto. Shirochu. En un principio parece ser un ángel feliz, ya lo estaréis viendo, pero pronto revela su verdadera forma, lo que parecía ser su boca, es en realidad su ojo, un ojo sangriento. Y es precisamente el contraste entre este aspecto tan perturbador y la alegría del juego lo que resulta inquietante. Y sí, te ataca con sus lágrimas de sangre. Solamente, ugh. Shirochu es uno de los villanos perturbadores a los que Kirby se enfrenta, pero sí, hay unos cuantos más. Parece ser que antes de que fuera una waifu dinosaurio, fue un enemigo aterrador, ¿verdad? Y así acaba el top. Seguramente hagan más en un futuro, pero no serán de forma muy regular porque necesito más tiempo para prepararlos. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, veré si puedo hacer una segunda parte. Los juegos de Nintendo dan para mucho, mucho y bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, de verdad, nos vemos muy pronto y que tengáis un feliz Halloween.